Y borracho, Tengo una carpeta llena de música que ya tocó el pico Con canciones escritas que si la vendo mal va a estar rico Tengo una carpeta llena de música que a veces no explico Pareco desahogándome con un lapicito. Y hay que en mi piel la música se siente bien. Pero extrañarte lo escribo en un papel. Y hay que en mi piel la música se siente bien. Pero extrañarte lo escribo en un papel. Tengo canciones desde antes de escribir sentimientos. Preciso momento. en mi mente que no tengo convento. Cuando me pongo química, siento que me elevo. para que yo si yo mismo me pruebo, quiere mi acapera, yo con gusto me atrevo Lleno el DM de un tonto y saca music Y yo me siento debre Porque me dejo una pussy La ni la calidad Esculpiendo soy Brancuzi Quiero relación Y estar dentro de un jacuzzi Será todo un agüero Porque me sale fácil Sé que en un noticiero Ando en liando Y Agarrado de la mano Una rubia que me fian Y hay que en mi piel la música se siente bien Papel, y que en mi piel. La música se siente bien, pero extrañarte. Lo escribo en un papel. La oh, música sí, se siente bien. en un papel.